Desde el escritorio del profesor de física y matemáticas, José J.S. Tutor, continúa, con la sección, ¿Cómo lo hago? Tips número 5. ¿Has oído hablar de la regla de los 4 cuatro 4 Me imagino que sí quizás en youtube bueno ahora te reto puedes escribir los números del 0 al 10 usando 5 5 si las operaciones suma resta multiplicación y división se podrá generalizar esta regla a más números piénsalo si lo logras ya eres un matemático comencemos recuerda debes ser observador disciplinado y perseverante ¿Cómo consigues el 0 55 menos 55 es 0 0 partido por 5, da 0 ¿Cómo consigues el 1? 5 partido por 5 es 1 5 menos 5, es 0 5 por 0, también es 0 1 más 0 da 1 ¿Cómo consigues el 2? 5 más 5, 10, partido por 5 es, 2 5 menos 5, es 0 2 más 0, da 2 ¿Cómo consigues el 3? 5 menos 1, menos 1, es 3. Porque 5 partido por 5 es 1. ¿Cómo consigues el 4? 4 veces 5 es 20. 20 partido por 5 es 4. ¿Cómo consigues el 5? 5 por 5 es 25. 25 partido por 5 es 5, más 5, 10, menos 5, 5. ¿Cómo consigues el 6? 55 partido por 55, es 1 1 más 5, es 6 ¿Cómo consigues el 7? 5 más, 1, más 1, es 7 Porque 5 partido por 5 es, 1 ¿Cómo consigues el 8? 5 más, 15 partido por 5, es 8 3 veces 5 es 15, y 15 partido por 5 es 3 ¿Cómo consigues el 9?